Bienvenidos. Continuando con la serie de videos de montaje experimental, vamos a hablar del inversor monofásico. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del departamento de Conversión y Transporte de Energía. Hoy vamos a ver el inversor monofásico desde dos puntos de vista: con control de tensión y con modulación. Entonces, un inversor monofásico tipo puente H está compuesto por cuatro componentes con control de encendido y apagado sobre la carga. Por eso me genera una forma de onda alterna cuadrada que varía entre BDC y menos BDC dependiendo los interruptores que estén abiertos o cerrados en un momento dado. De hecho, este puente permite trabajar en tres estados. BDC, si SW1 y SW3 están cerrados, menos BDC si SW2 y SW4 están cerrados o en estado 0 si SW1 y SW2 están cerrados o SW4 y SW3 que corresponden a los dos de arriba o a los dos de abajo. Por la configuración de este convertidor SW1 y SW4 al igual que SW2 y SW3 deben trabajar en operación complementaria, es decir, cuando uno está abierto, el otro debe estar cerrado, a fin de evitar cortocircuitos sobre la fuente de C que tenemos. Trabajando con el estado cero, podemos modular el nivel de tensión efectivo sobre la carga. Entonces un inversor me permite controlar la tensión efectiva sobre la carga y obviamente la frecuencia. Puesto que controlando cuando estoy en semiciclo positivo y cuando estoy en semiciclo negativo, puedo controlar la frecuencia del puente. Entonces para la implementación de este circuito vamos a trabajar con este circuito de disparo por cada rama del puente. Entonces, el inversor monofásico está compuesto básicamente por dos ramas: la rama que corresponde a SW1 y SW4, y la rama que está compuesta por SW2 y SW3, que trabajan de manera complementaria. Entonces, para la realización de este puente, vamos a utilizar MOFEX y RFZ48N, que son MOFEX diseñados para disparo a 5 voltios, se pueden disparar a partir de un microprocesador y como cerebro vamos a utilizar el Arduino 1, que es lo que hemos venido utilizando a lo largo de esta serie de videos de montajes experimentales, donde vamos a usar dos salidas digitales, la de 9 y la de 8, cada una para controlar una de las ramas de este puente. Entonces vemos que como driver de disparo del de el MOSFET superior vamos a utilizar un diodo, un condensador y una resistencia y un BJT. El mofe de abajo lo vamos a disparar directamente desde el arduino. Dado que este mofe particular permite el encendido con 5 voltios o 0 voltios. Es decir, es un mofe que está diseñado para disparar con niveles lógicos de BDC y 0 de 5 voltios. Niveles TTE. Básicamente. El programa para generar una fuente alterna cuadrada, a, en este caso a 50 Hz, es bastante sencillo. Se coloca el pin alto y el pin bajo de cada rama y se alternan cada 10 milisegundos. O sea, de esa manera podemos generar la forma de onda que vemos aquí abajo. El montaje experimental, tenemos el Arduino Uno, tenemos nuestra carga, tenemos los cuatro MOFES que conforman las dos ramas, los circuitos de disparo, básicamente conformados por el diodo, la resistencia, el condensador y el transistor. La medición de tensión de corriente, la tensión BDC, que en este caso vamos a trabajar a 12 voltios, y las salidas de 8 y de 9 del Arduino y Comparten la misma tierra los dos circuitos. Entonces de esta manera. Yo puedo generar la forma de onda que vimos cuadrada. Donde tenemos en amarillo la tensión. Y en magenta la corriente como siempre. Valores efectivos 12 voltios que corresponden a la fuente. Un pequeño valor medio debido a las discrepancias entre los dos sistemas. Estamos generando una fuente de 50 Hz. Por tanto la fuente. La, frecuencias de 49.90 Hz y los valores de corriente de esta adquisición se pueden tomar a partir del osciloscopio digital que estamos utilizando los valores de corriente y de tensión en una tabla de valores instantáneos en el tiempo y a partir de ella se puede calcular el contenido armónico de la señal donde se denota la fundamental y el contenido de tercera, quinta, séptima, novena, onceava, doceava, y así sucesivamente de armónicas, en tensión y en corriente vemos un pequeño nivel de continua, producto a que la punta de corriente por efecto call que estamos utilizando está muy baja corriente. Tenemos fundamental tercera, quinta, séptima, y ahí se atenúan por los valores de la inductancia, que va creciendo su reactancia con la frecuencia. Entonces esto me genera una onda cuadrada, si yo quiero parecerme más a una onda sinusoidal, debo realizar modulación. Una de las modulaciones más conocidas es la SPWM, que se utiliza para generar ondas sinusoidales, cuya referencia es una onda sinusoidal y cuya portadora es una onda triangular. Se definen dos coeficientes generalmente en modulación PWM, que es el índice de modulación de frecuencia, y el índice de modulación de amplitud. El índice de modulación de frecuencia es la frecuencia de la portadora sobre la frecuencia de la referencia. Generalmente el contenido armónico de la onda generada está dado por la fundamental de la referencia y el I múltiplo del doble del índice de modulación de frecuencia. Y el índice de modulación de amplitud, que es la relación entre el voltaje pico de la referencia y el voltaje pico de la portadora. Si el índice de modulación de amplitud es menor que 1, es directamente proporcional al valor de la componente fundamental de la onda generada. La lógica de control es bastante sencilla para cada una de las ramas. Para la rama 1, si el voltaje de referencia es decir, el voltaje de la sinusoide es mayor que el voltaje de la portadora el interruptor de la parte superior de la rama se enciende en caso contrario, el interruptor de la rama de abajo se enciende lo mismo opera para la rama 2 pero en vez de utilizar el voltaje de referencia utilizamos el voltaje complementario de referencia es decir, menos de referencia en la misma lógica de corto Podemos utilizarlo en cualquiera de los dos estados. O bien con interruptor de arriba encendido o con interruptor de arriba apagado. Entonces ustedes pueden escoger en dónde le dan el igual a la ecuación de control. Entonces para la rama 2 menos B de referencia. Si es mayor que B de portadora. El interruptor de la rama superior se enciende. En caso contrario se apaga. Entonces. Con esas dos ecuaciones lógicas de control y un MF de 12 y un MA de 1, podemos generar los pulsos de disparo que corresponden a la rama 1 y a la rama 2. Estos ciclos de disparo o ciclos de trabajo son los que va a generar el arduino en su salida de 8 y de 9 que controlan cada rama. La carga ve la diferencia entre la tensión de la rama 1 y la rama 2. Es decir, van a ver la tensión que vemos en la parte inferior de la gráfica. Entonces realizamos el montaje con esa salida. Introducimos el código en el Arduino que tiene la salida SW1 para la rama 1 y SW2 para la rama 2. Y tenemos la salida Vemos que la tensión efectiva en el ciclo es de 9.25. ¿Ok? Recuerden que la tensión efectiva está dividida entre raíz de 2. En ¿Ok? voltaje medio tenemos una frecuencia que en este caso no corresponde a los 50 Hz porque estamos viendo la forma de onda amarilla. Si viéramos la forma de onda más magenta que corresponde a la corriente, vemos que es netamente sinusidad. Y hay 10 milisegundos, pues fíjense que cada división es... De 5 milisegundos y entre los dos cruces por cero hay aproximadamente 4 divisiones Es decir, tenemos 20 milisegundos de tiempo que corresponde a una frecuencia de 50 Hz. Y vemos que la forma de onda de corriente, la magenta, es casi sinusoidal. Si aumentáramos un poco más el índice de modulación, lograríamos un menor rizado en esta forma de onda. Realizando lo mismo, haciendo la adquisición de la corriente y de la tensión, calculando su contenido armónico, vemos que el contenido armónico de la corriente es casi netamente fundamental, mientras que tensión aparece en la fundamental, y lo siguiente en aparecer es el índice de modulación del doble. ¿Ok? es decir 24, entonces las armónicas se rondan alrededor del índice del doble del índice de modulación de frecuencia, es decir 24 más o menos 1, 25, 23, en ese orden están las armónicas para este puente, siendo una corriente netamente sinusoidal. Entonces de esta manera hemos visto la operación de un inversor monofásico construido a partir de Moffett, BJT, resistencias, condensadores y diodos, vimos cómo el Arduino 1 me permite realizar el control, tanto control netamente de pulso cuadrado sin modulación y también me permite hacer modulación y vimos cómo la modulación SPWM implementada me permite obtener una corriente casi sinusoidal en la carga a partir de la aplicación de este índice de modulación. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo esta serie de videos de montajes experimentales donde nos permiten relacionar los conceptos teóricos que hemos visto en los distintos videos de las distintas configuraciones de puentes convertidores como su montaje experimental nos permite reafirmar estos conocimientos. Gracias por su atención.